En este cuarto episodio de Raíz, les presentamos un informe desde Colombia, de la mano de la periodista Carolina Martínez Molina. El tema, los páramos, ricos ecosistemas de alta montaña, refugios de biodiversidad y claves como fuentes de agua dulce, pero están amenazados. Escuchemos el informe. En las alturas de las montañas andinas, en la fértil franja del trópico, donde bosques de todo tipo nacen sin cesar, está una de las zonas con mayor cantidad de páramos del planeta Tierra, Colombia. aquí en la redoma del Estadio Alfonso López, donde ya ha iniciado la caravana en defensa del páramo de Santa Urbana. La denuncia fue hecha por medio de las redes sociales ante la plataforma ambiental Juventudes, la construcción de una carretera atravesando el páramo en la vereda La Plata. Carlos Ochoa, geógrafo y profesor de ciencias sociales en el páramo de la Sierra Nevada del Cocuy, Boyacá, Colombia. El páramo, como concepto desde la geografía, pues nos referimos más es al piso bioclimático del páramo, que es muy característico de las zonas tropicales donde se encuentra nuestro país, Colombia. El páramo tradicionalmente se ha definido es una franja altitudinal que está aproximadamente entre los 3.200, 3.300 hasta los 4.000, 4.100 metros del nivel del mar. Es necesario aclarar que esto varía. Es necesario también señalar que el páramo se ha subdividido en tres áreas. El superpáramo, que es aquella franja que está más arriba y que ya limita o colinda con lo que serían las zonas de nieve o de glaciar. Son zonas ya más despejadas de vegetación, se encuentran muchas rocas, arbustos muy pequeños y está la zona del páramo propiamente dicha, que es aquella donde por su abundancia florecen los failejones y demás. Y está la zona del subpáramo donde hay una colindancia con lo que son los bosques húmedos de alta montaña. Esa es la zona por ejemplo donde más habita el oso de anteojos es necesario señalar también que el páramo como ecosistema lo encontramos exclusivamente en el trópico pero no únicamente en la cordillera de los Andes también en regiones de Costa Rica y Panamá encontramos páramos después de los 3.000 metros aunque son páramos muy pequeños algo también para señalar como un factor fundamental es el carácter de humedad que tienen los páramos en Sudamérica, donde tenemos la mayor extensión de páramos el páramo se encuentra sobre todo en la zona tropical húmeda desde el norte del perú hasta cubriendo una parte importante obviamente de ecuador colombia y venezuela del norte del perú hacia esta parte de la cordillera donde nos encontramos en colombia encontramos páramo y hacia el sur la puna es precisamente esa particularidad de humedad que convierte a los páramos en un ecosistema patrimonio mundial, por ser fábricas naturales de agua, donde más del 50% de sus especies, tanto de flora como de fauna, son endémicas y exclusivas de su geografía. Además, estas esponjas naturales cuentan con más de 200 lagunas y nacimientos de agua que alimentan la mayoría de los ríos en Colombia y que fortalecen el flujo de agua hacia la región amazónica. Vuelto un chiquero, dejan los turistas al páramo de Santurbán cada fin de semana. Bolsas, vidrios, recipientes de plástico y hasta fogatas encendidas se han encontrado los campesinos. de La Corte Constitucional acaba de derogar la resolución que delimitó el páramo de Santurbán. La razón no se consultó con la comunidad sobre los proyectos mineros en esta región. La minería a gran escala, el fracking, el uso de agroquímicos, el cambio de las formas de trabajar la tierra del modo ancestral y campesino al industrial, la ganadería extensiva, los monocultivos, la deforestación y el turismo intensivo tienen en jaque hoy a los páramos de Colombia, razón por la que se busca delimitarlos para protegerlos jurídicamente de estos daños. Actualmente existen 36 complejos de páramo en todo Colombia. Brigitte Batist bióloga y exdirectora del Instituto Humboldt. El Congreso de la República propuso y adoptó la idea de que los ecosistemas más importantes debían estar muy protegidos, pero indicó que el mecanismo para esa protección pasaba por la delimitación del ecosistema y comprometió al país a delimitar los ecosistemas de Páramo, lo cual generó un problema grandísimo, al mismo tiempo que una oportunidad. El problema es que los ecosistemas no se delimitan, porque estamos hablando de entidades vivas, cambiantes, complejas, claro, científicamente lo podemos describir, pero de ahí a que tengamos la capacidad de trazar una línea jurídica, ha generado una serie de retos y de problemas una vez esté delimitado el páramo, las actividades económicas deben transformarse en otra cosa y las personas que dependen de ellas deben tener una alternativa equivalente o mejor en términos sociales y económicos. Esa ley de delimitación no permite hoy por hoy entrar a los páramos a grandes multinacionales mineras y agroindustriales pero a su vez pone en conflicto los intereses y las formas de vida de los mineros artesanales, cultivadores de pan coger, pequeños ganaderos y otros miembros de las comunidades parameras que temen perder sus tierras y sus actividades laborales ancestrales. El páramo es sagrado. Cualquier intervención sería una condena a muerte al páramo y por supuesto a la despensa del agua que tenemos. No a la explotación del páramo porque nuestro oro es el agua. Mi nombre es Mayerli Díaz Castellanos, soy integrante de la Red de Mujeres en Defensa de la Tierra y la Autonomía. Está compuesta por organizaciones y mujeres individualmente que hacen parte de nueve municipios del Páramo de pisba en Boyacá. Donde una de las cosas que nos juntaba era justamente la protección de este ecosistema, teniendo en cuenta que es uno de los páramos más degradados en Colombia. Nosotras nos juntamos pensando en que definitivamente juntas íbamos a lograr muchas cosas que nos habíamos soñado con responsabilidad respecto a la protección del páramo y a la defensa del territorio. Es así que empezamos a contarnos cómo habían sido esas diferentes luchas que habíamos llevado. Colombia ha venido atravesando por el tema de una política de Estado que se llama delimitación de los páramos y entonces, como esto fue lo que nos convocó, pues también esa política nos afecta de una u otra manera, positiva o negativamente, y nosotras lo que hicimos fue convocar un gran encuentro de mujeres, un encuentro regional del páramo de Pisba, donde nos vimos y empezamos a plantear un documento al cual le llamamos inamovibles. ¿Qué son los inamovibles? Pues que esto no se negocia ni con el Estado ni con nadie. Y dentro de esas cosas que no se negocian es que se reconozca que las mujeres hemos sido cuidadoras del páramo, que se reconozca que las mujeres hemos aportado a la mitigación de esos daños de la huella humana, pero que también no estamos fuera, sino que realmente hacemos parte de este territorio, que lo cuidamos, que lo protegemos y que estamos dispuestas a hacer muchísimas cosas juntas para avanzar. Entonces, dentro de esas cosas que escribimos allí en ese documento, que se la hemos radicado a varias instituciones encargadas, del tema de la delimitación del páramo, también tenemos actividades en la práctica que hemos realizado que son como reforestaciones y demás. Pues decidimos pensarnos, y repensarnos y reexistir, como llamamos nosotros, reexistir para un buen vivir. Desde la música, la pintura, la poesía, la radio y otras expresiones sociales, organizaciones y movimientos han encontrado formas de resistir y levantar su grito de lucha por el agua y por los páramos. Marilce Benítez, gestora cultural y productora de radio. En mis más de 20 años que llevo trabajando en procesos comunitarios, puedo decir que la comunicación comunitaria a través de la radio debe aliarse en la lucha por el agua y los páramos, porque la radio llega a todos los rincones de las ruralidades, es la compañía cotidiana de sus habitantes y esta comunicación visibiliza realidades, sensibiliza y hermana a los seres humanos y nos educa en comportamientos y actitudes amigables con nuestro planeta. Colombia transita y se reconstruye constantemente, fortaleciendo los movimientos feministas comunitarios, las mingas para reforestar o limpiar, el avance en los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de los mercados campesinos y comunitarios, por nombrar algunas de las alternativas surgidas, a pesar de ser este un país con un pasado patriarcal, colonialista y antinaturaleza que ahora busca la paz. Ahora la defensa es de todas y todos como región latinoamericana, como humanidad.